Hola, hola, chicas. Se cortó. El internet está muy malo, ¿eh? Vamos a ver si nos volvemos a conectar. Yo seguía pintando. Y cuando me doy cuenta que se había cortado el... La grabación. A ver, vamos a esperar se cortó, es el internet todo el mundo está usando internet ahorita a ver, voy a esperar que vayan entrando voy a esperar que vayan entrando he estado viendo que en mi tampón como ha pasado mucho tiempo se ha comenzado a salir miren mientras voy viendo que van entrando voy a calentar mi pistola miren yo ya estaba pintando cuando ustedes creo que ya ni me veían <ríe> a ver van entrando igual voy a pintar la otra sino que quería enseñarles dos formas diferentes de pintar no sé qué está pasando con el internet no nos está ayudando para nada el internet Un poquito el volumen, ya a ver mientras que calienta mi pistola, les está explicando. He empezado a pintar, a ver, desde este color de aquí. Ya me estaban preguntando, me parece, cuáles son los colores que están en el tampón. Ahí están. Y los nombres están acá atrás. Es el... Oh, Gratin of Color in briban No, espérense. ¿El nombre cuál es? Butter Bar to Orange Soda. ¿Ya? Por si acaso. Esos son los colores. Miren qué bien pintan. Bueno, entonces les está explicando que si tenemos así tres tipos de colores, de tonos. A ver, un ratito. Está calentando la pistola. Eh, podemos jugar con ellos, ¿no? Yo ya he cargado aquí y he comenzado a pintar desde aquí, desde este color más clarito, que viene a ser como el amarillo, ¿no? Porque este viene a ser el amarillo hasta el fondo, ¿no? Desde adentro hacia afuera. Y podría ser al revés también, no hay ningún problema, porque con estos colores combinan completamente. ¿No? entonces podría empezar por ejemplo con este de aquí ¿sí? a ver empiezo desde adentro agarro el otro dedito descargo pinto lo que sigue ¿eh? miren está si sí, descargo siempre un poquito y miren cómo se va combinando el color ahí y por último ahí lo ven cuidado no te vayas a quemar Salvador acá lo tengo Salvador acostado estoy usando los tres colores, como ven y miren qué bonitos quedan me he quedado con la mano pintada aquí he, he pintado exactamente al revés ahí lo ven ahora para darle un poquito más de fuerza y que se vea un poquito más oscuro pintamos con más fuerza con el último color aquí ojalá que no se vuelva a cortar chicas si no grabaré mis videos ahí está miren qué bonita queda, ¿no? A ver, me van a permitir un ratito. A ver, mi pistola. Vamos a ver. Ya, entonces, déjala, las pego. Entonces, como ven, aquí hay dos formas distintas de pintarlas. Y miren qué bonitos quedan ya, otra forma de pintar porque quería enseñarles varias formas de pintar me voy por otra hoja y por esta combinación de aquí ya miren mi combinación se nota la diferencia en los colores del más claro al más oscuro este color es el Atún. Atún. Uh -huh. Aquí sí vamos a pintar diferente, ¿ya? Vamos a empezar por el más clarito, este de aquí, ¿ya? Está pintando. ¿Ya? Aquí sí vamos a pintar toda la base. toda la base la vamos a pintar descargamos un poquito para que no se vea muy fuerte el color ahí está, toda la base ya igual acá descargamos y pintamos toda la base después boleamos, ya lo que quiero primero es enseñarles a pintar Le hemos dado una base, ¿cierto? Hola, ya están aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Ojalá no se corte esto hace un ratito. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya, entonces estamos empezando con este color, ¿cierto? Luego vamos por el más oscurito. Por el como a medio anaranjado, por este de aquí. Y vamos a pintar así. Vamos a descargar un poquito y vamos a pintar así. Descargo siempre un poquito porque sí está bien fuertecito el color. Aquí ya no estoy usando la misma técnica anterior, ¿no? Aquí estoy levantando... Levantando la... La flor para pintarla. Pongo mi dedo ahí y pinto. Estoy usando este de aquí. Ya, o sea, esta. Ahí está. Miren cómo va descargándose el color. Vamos con la chiquita. Va descargando el color y se va difuminando con el anterior ahí lo ven ahí están los dos ¿Sí? y por último agarramos el último color que viene a ser este de aquí no les puedo decir los colores porque no lo sé este viene así el estuche entonces he agarrado primero el primer color que es este, luego el segundo y me voy por el tercero, por el más oscurito que parece guinda ya y levanto y pinto por afuera aquí ya solamente afuera las puntitas lo ven aquí sí solo las puntitas ya las que hicieron botonear conmigo salva están metiendo su mano salvador aquí ordenando él dice. Ahí está. De verdad que pintar con los deditos es una maravilla. Voy a tratar Pinta. de pintar por acá. Para que se vea bonito. Ahí, la idea es hacer todos los posaditos. Sálvanos, me a ver, miren ahí, qué bonito quedó. Vamos por el otro. Hola Mari, ¿cómo estás? Maritza. Chicas, si puedan, compartan la transmisión para que mientras más chicas puedan ver lo que estamos haciendo. Relajarse un poco con nosotras, ¿ya? Compartan, no sean malita la transmisión. Así también ayudamos a que la página eh, sea conocida. Me ayudan bastante con mi trabajo también. Ahí está. ¿Qué? Así ¿Qué? que la que comparta la página, le voy a agradecer muchísimo. La página, ¿no? El videíto. Esperemos que no se, no se corte nomás. ¿Qué? hay dos o tres chicas no, un poco más que siempre comparten mis publicaciones eso ayuda muchísimo les agradezco mucho háganlo chicas no solo las mías, las de todas las chicas ayuda sí, sí. muchísimo a, a seguir con nuestra pasión con nuestro trabajo, ahí está miren qué bonito ahora si ustedes quieren en el medio le pueden poner un poquito pero un poquito del más oscurito para que haya algo de diferencia ahí lo ven miren qué bonito quedó miren la diferencia de este de aquí que se ha trabajado a ver un poquito menos se ha trabajado con este y miren la diferencia de este de aquí ya que se ha trabajado con este a ver ya está mi pistola voy a pegar se me han salido y antes que se termine de manubrar, mejor lo pego. Ya está. La silicona es una maravilla. Listo. Este de aquí es con este. Ahí. ¿Ya? Miren qué bonitas quedaron, ¿no? Ya va a depender de cómo las pintan ustedes y cómo van a quedar las flores. ¿Ya? Entonces, Salvador, guárdame esto de aquí. ¿Sí, lo lo Ahora lo sí lo vamos loco, loco. a pintar las hojas. ¿Ya? Voy poniendo por aquí y vamos a pintar las hojas. Estas son las hojas que vienen con esta flor. Estas de aquí. Cuidado, te voy a quemar. Ya. Y estas son las hojas que les digo que me, gust me gusta pintar a mí. Ya. Trabajo siempre las hojas como base el peel paint. Este de acá. Como... Estas... ¿Cómo Gracias. Gracias. Sí, es una linda combinación de colores. ¿no? Eh, compartan, chicas, compartan, nos ayudarían un montón. Peel paint para el más clarito. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es pintar toda la base. Toda, absolutamente toda la base. Ahí está. Uh -huh. Ahí está. Peel paint, ¿ya? Muy bien. Vamos con estas de aquí. Esta, como les digo, es la... la la que más me gusta. Ahí yo voy a ver quiénes comparten, ¿ah? ¿eh? Porque sale. Sale. Sandra Torres compartió que Sandrita siempre comparte. Maritza Guardia compartió. Siempre andan compartiendo y ahí me sale quienes compartieron la publicación. ¿Ya? Entonces apoyen los chicas. Ahí está, ¿ya? Muy bien. Y con estas hojas sí hay que tener cuidado porque tienen unos rulitos, tienen, son un poco delicadas, ¿no? Si lo hacen de repente con mucha fuerza, se les puede romper. A estas sí les recomiendo comprar el troquel y el sello. Ya está, ahí está. Aquí a todas le hemos hecho como una base, cierto? Ya. Ahora para cambiarle un poquito, como siempre pinto igual, voy a cambiarles, voy a poner amarillo este Fossilis Amber. ¿Me ven ahí, sí. Voy a cambiar, hola Angie, hola chicas, hola Rina, sí, qué linda combinación, ¿no? ¿No? Hola, gracias, Gloria, gracias chicas. Ahora con el amarillo, miren, voy a pintar un poquito así, al borde también, para que le dé cierto colorcito. todo el borde ¿Sí? miren la diferencia le pueden poner amarillo le pueden poner anaranjado para que queden otoñales cierto en la pancita por ejemplo a estas le pongo un poquito de amarillo en la pancita a un costadito ¿Lo ven? ¿Cómo cambian los colores? Ahí está. En la pancita, un poquito de amarillo. Miren, ven la diferencia. A ver, voy a dejárselas aquí. Miren la diferencia, qué bonitas. Ahora, para darle un poco más de profundidad, me voy con el... Y aquí sí, toda la puntita, miren cómo cambia por completo. Ahí la ven, sí. Voy a usar uno más oscuro para que lo vean mejor. Voy a usar el Station, el Olive Green, ¿ya? Porque en la pantalla no lo veo muy, muy mucho la diferencia, así que voy a, a diferenciarlo con este. Este es un Olive Green de Station, ¿ya? Hola, hola. ¿Qué están, chicas? <risas> gracias, gracias, hermoso Chicas, no ah, eh, se está preguntando si puedo mostrar el troquel. Yo lo muestro, pero el video queda grabado y eh, eh, al principio empecé enseñándoles el troquel. ¿Ya? Este es el troquel y este es el sellito. ¿Ya? No se preocupen que el principio del video ahí les muestro todos los materiales. ya Muy bien, a ver. Voy a usar otro dedito que este se me está desarmando. Y ahora sí. Miren, este es más oscurito y acá se van a dar cuenta más la diferencia. Ya, aquí levanto la pieza y solamente agarro las esquinas, los bordes. Ahí está. ¿Lo ven? Miren la diferencia de esta con esta que todavía no está trabajada. ¿Ya? Entonces es muy importante que utilicen sus tintas. De, de mayor a menor el color, ¿no? Del más eh, suave de, al más intenso. Y así le van dando profundidad a sus flores y a sus hojas. Qué bueno que les guste, chicas. Yo hubiera querido diariamente conectarme, pero les confieso que no me puedo conectar porque no logro organizar mi casa y poder conectarme tranquila. Y ahora en la, en la tarde ya las chicas ya están un poco más relajadas. Salvador, que es mi hijito de 7 años, eh, quiere que estemos con él todo el tiempo, como comprenderán. Y es lógico. Ahí está, miren. Yo solamente agarro las esquinas, los bordes, ¿no? Y miren la diferencia. Vamos pintando. Y viendo la diferencia. Eso sí, su uña se va a pintar. Es verdad. Ahí está. Miren qué bonitas quedan. Ay, mi Vilmi. Gracias por, por compartir tus conocimientos. Cuando quieran, chicas. No olvides saludarte. Por mirar. No se preocupen. Salva, ¿qué hace? Me tiene la mano ahí. Salva. Es que tengo que ordenar. Si no me, no me necesitas ordenar. Mes. No te preocupes ya disculparán que Salvador anda por aquí miren, y voy pintando ahí los rulitos ahí es. esa manito que ven es de él miren es qué que bonitas no quedan los es que tienes que por ya, por miren la que está pintada y la que no está pintada ¿no ven? la diferencia hay bastante diferencia, ¿no? entonces, esa es la idea Hola, preciosas quedan, ¿no? Ya saben, chicas, ayúdenme a compartir el video para que más personas puedan. Aquí sí pueden compartir, en, en, en las aulas no podemos compartir, pero cuando hago los videos en Escrependo con Mis Cari, que son gratuitos, ahí sí ayúdenme a compartir, por favor. Ustedes saben que este es nuestro trabajo junto con, con Vilmita, nosotros pertenecemos a la academia. Entonces, es importante llegar a la mayor cantidad de chicas que podamos, ¿no? Ajá. Miren qué bonitas quedan. Ay, a mí me encanta. Me encanta pintar las hojas. Ahí está. Miren. Qué belleza. Qué linda. Las ja, Hola, ¿cómo están? Miren qué bonitas quedan. Entonces, así más o menos sería la técnica para pintar. ¿Ya? Ah, a ver, un ratito. Había traído el agüita. Ya, ya está. Están las hojas, están las flores. Ahora sí nos ponemos a bolearlas, ¿ya? A ver. Vamos a echar un poquito de agüita. Ya saben en dónde es el agua. Es por atrás. Hola, hola. Lo compartiré en mi página. Sí, gracias por compartir, chicas. A ver, por atrás echamos el agüita. ¿Ya? Las dos. Un poquito de agua. Y ahora sí, con nuestro boleador empezamos a trabajar, a mí me gusta de verdad que sea más gordito, así que voy a hacer esto, ya, yo empujo las puntitas, como ven ahí, y luego empujo todas las puntitas y luego jalo, cada una de las flores tiene diferente forma de bolear, ya, en este caso está es así, ya, Empujo así y luego jalo. ¿Ok? Nuevamente. Empujamos las puntitas así. Y jalamos. Que se enrosquen, que se enrollen. Ahí lo ven. ¿Sí? Y jalamos. Ah, y agradecer a las chicas que están mandando sus videos saludos. Ahí están llegando a mi WhatsApp los videos saludos. Las que deseen pueden enviar un video saludo. Eh, Concientizando a las chicas para no salir de casa. Para crear, para este tiempo de cuarentena estar relajadas. Y yo los subo a Scraperas de miércoles. Ustedes saben que tengo una página con Morita. Y ahí lo estamos subiendo ahí. Así queda enrolladito, miren. Así. Ya. Luego le damos la vuelta y hacemos esto. Qué bonito este color, ¿no? Ya así tiene que quedar. ¿Ok? Esta es la grandecita. Vamos por la más pequeñita. No les digo que yo prefiero que esté más gordito esto. y lo jalo hacia adentro así que se me enrolle Ajá. ahí está hay muchos acá que tienen los troqueles así que pueden hacerlo sin problema ahí está me tiene que quedar así enrolladito Ahí sí ya le eché agüita ¿eh? Agüita por atrás Miren cómo queda Enrolladito Me preguntaban ¿Y si no le echo agua, ¿cari ¿Se puede bolear? Sí, sí se puede bolear Pero cuando le echen un poquito de agua Les ayuda a bolear mejor ¿Ya? Listo Hacemos esto Y ya está la chiquita entonces esta es la grande y este viene a ser la chiquita ya, miren qué bonita a la hora que peguen van a pegar intercalada las hojas ya a ver, vamos a estas por eso les digo que mejor el eh, microporoso ese gruesito que se usa en, en los nidos para punzar, esos para mí son mejores. Que si sí lo tengo por ahí, pero yo por usar. Vilmita me estaba llamando eh, lo que quiero que compartan chicas no son sus páginas sino que compartan el video ya este video, compartan este video donde dice ahí compartir o ver en grupo ahí, ya seguimos luego le damos la vueltita igual acá esta la voy a bolear diferente ahorita les voy a enseñar otra forma esta es la chiquita y aquí le damos la vuelta ya otra forma para que a ustedes les salga diferente el boleado es apretar así a ver, les voy enseñando así ¿lo ven? les queda diferente el boleado Yo tengo una muestra de varias flores, mejor dicho, la misma flor pero diferente boleado y creen que son diferentes flores. Y no, solamente la diferencia es el boleadito. A ver ¿quién me dice si ya están compartiendo el video. El video, ¿ah? ¿eh? No, no sus páginas, el video. Ahí está. A ver, Vilmita, ahí avísales a las que están compartiendo que tiene que ser el videito. ¿ya? Ahí está, miren la diferencia. Gracias, Rosemary, por compartir, gracias. Miren la diferencia de este con este acá, ¿ya? Solamente con nuestras uñas, disculpen las uñas. Eso sí, la pintura del distress es fuerte queda manchada la uña ahí está pero ahora ayer hice una clase este con un, en un lapicero que tuve que un lapicero azul de tinta me manchó todo ahí está seguimos aquí miren la diferencia ven entonces me decían, Cari, es otra flor no, no es otra flor, es la misma flor solo que de diferente forma de bolear nada más y quedan lindas ¿ah? Uh -huh. ahí está miren y esta va a venir acá, así a ver, y es diferente diferente, no? igual quedan lindas ya muy bien, ahora las hojitas estas de acá que no les he enseñado son muy fáciles echamos agüita aquí atrás está. Eh, aquí sí, lo que voy a hacer es cambiar la puntita, esta de aquí por una delgadita por esta uh -huh. entonces que vamos a hacer por todo el contorno así como ven todo el contorno y luego con el delgadito hacen la nervadura así ahí ya todo el contorno ahí está mientras más gordito es esto más boleadito queda y más bonito ahí está las hojitas uh -huh ahora este igual un poquito de agüita lejos nomás no muy cerca todo el contorno y no olvidar la nervadura Y la nervadura. Así queda. ¿Me ven? Sí. Sí. Sí. Están diferentes, ¿no es cierto? Ya está. Ahora sí. Vamos a hacerle. A ver, también diferente pistilito. A este. Le voy a poner este pistilito de aquí. A esta. Ya. Y a esta le voy a echar unas mostacillas. Ya. El pistilito de aquí también lo vamos a bolear un poquito. Ya. Así. Uno sí y uno no. Uno sí. A ver, necesito este. Ahí. Uno. Dos. Tres. Intercalando. Cuatro. Otro más. Y uno más. Después le doy la vuelta. Intercalo estos. Los que me faltaban. Ahí y ahí. Ya, una vez que quedan así. Solamente enrollo. Dejo enrolladito así. Este es un pistilito así que queden medios loquitos ya ahora sí voy a prender la pistola a ver están ahí hoy ya se fue de nada chicas voy a usar ahorita la goma para pegar estas uh -huh. intercaladito y este de aquí que hemos trabajado igual vamos a echar aquí vamos a dejarlo que se pegue ahí está qué bonita no vamos a dejar ahí que se pegue un ratito vamos con este este fue diferente el el boleadito pero sin embargo también está bonita mirela diferente no totalmente diferente pero a esta le vamos a poner un poquito de goma transparente un botón como se dice ahí ahí y le vamos a echar unas mostacillas Acomodar un poquito las mostacillas. La goma transparente va a agarrar las mostacillas sin problema. Ahí está. Ya están las dos. Ahora sí vamos a ponernos a escarchar un poquito. Sí o sí tienen que escarcharse vamos a ver dónde está nuestra escarcha. acá la tengo ya saben, goma transparente yo la tengo acá en este en este pomito pero es goma transparente y pintamos Aunque no lo crean, cuando se seca, queda como una piedrita la, la flor. O sea, no porque la tienen, este, están mojando la cartulina, les va a quedar este, enclenque, mojada, no, no, no. Por el contrario, una vez que se seca, va a quedar como una piedrita. hemos boleado diferente esta va a demorar un poquito para pegar las mostacillas así que vamos a dejarlo voy a usar este te quedan, ¿no? Ahora sí las hojitas. Vamos a poner acá. esta y estas de acá vamos a usar también como les digo no uso mucho estas pero o sea para los botoniers no prefiero usar esta goma transparente ya terminamos. Ahora sí, vamos a poner la pistola para poder pegar con una cintita, vamos a hacer el botonier, ¿ya? Voy a sacar una cinta de organza, vamos a hacer un lacito así. lacito ahí va uno y acá vamos a hacer otro si les parece muy grande cortan cortar un poquito ya está a ver vamos a hacer el botonier ya tengo un circulito aquí para poder pegar vamos a pegar primero acá pero antes <coughs> voy a poner uno de estos pistilitos a ver sh, sh, un ratito salva ahorita termino ya voy a poner un, un pistilito acá el lazo, que no sea ni muy chiquito ni muy grande. Ya. Vamos a cortar estas de aquí. Ya les he enseñado a cortar. Y vamos a pegarla acá atrás. Aquí atrás vamos a pegar las hojitas. Ya una hojita por acá porque yo lo que quiero es que salga así otra hojita por acá ahí y si ven sale por aquí y otra por aquí Miren qué bonita quedaría acá, ¿no? Qué preciosidad. Como la flor que tienen que ponerle a las eh, chicas de la promoción, ¿no? Ya, y este va a venir aquí, así. Ya, entonces, vamos a pegar primero este. Un poquito más arriba ahí. Lo que quede después lo cortamos ya este vamos a ver no quiero que quede ni muy grande ni muy chiquito ahí y la flor que acabamos de hacer palabrita como celebrate to you por aquí siempre tiene que haber una palabrita aquí celebrate to you ahí y como les decía ustedes pueden poner un imperdible así como los que yo tengo acá a ver vamos a sacar este imperdible y pueden acomodar el imperdible por atrás aquí poniéndole de repente un microporoso un pum ya en este lado de acá y lo convierten en un emprendedor no para una celebración para una reunión miren qué bonito queda ahí está a ver quién está ah, preciosa sí quedó preciosa vamos a hacer la otra con estas hojas ya igual bueno, vamos a agarrar un cartoncito no voy a ponerle este ya solo voy a hacer aquí siempre hay que acomodar un poquito antes de vamos a ver si les ponemos así las hojas y lo acomodamos acá ajá un poquito más adentro me parece ahí Ay, me gusta más. Uh -huh. Y por acá tengo <coughs> una cinta, una blonda doradita. Ustedes saben que me encanta el dorado. Entonces podemos hacer algo así. Ahí. Uh -huh. Entonces voy a poner ya ahí. por acá otra por acá quiero que estén bien adentro los hilos de la silicona Vamos a poner un hello una palabrita siempre no oh, it's your day hello aquí de repente para que se vea mejor ahí ya está listo a ver chicas espero que les haya gustado un ratitito de nuestro tiempo voy a volver a poner aquí miren esta también le podrían poner aquí atrás su imperdible para volverlo un pincito no no las voy a agarrar mucho porque están recién que se están secando ahí están los dos botoniers que les estoy enseñando este es un tercer botonier. ahí está aquí usamos también estos colores usamos por ejemplo no le hicimos de base un sky blue este el Sky Blue fue la base. Luego pusimos un Garder Partina y por último un Paradise Teal. Y este fue el resultado. ¿Ya? O sea, para que vean que es fácil, no es complicado. Solamente que tenemos que practicar. Nada más. ¿Ya? A ver, ¿qué les pareció? Las voy a leer un ratito. Vamos Salvador está que me da vuelta porque quiere ver una película conmigo. Así que le dije, termino el video. Y nos vamos a ver una película. A ver, esta valeta linda, que guandrita. Muy lindo. Gracias, Lili. Saidi, hermosa. Hola, mi Saidi. ¿Cómo estás? Hermosa, hermosa María. Hermosa, suelo, bellas gracias Gracias chicas, qué bueno que les ha gustado, de verdad puede ser una buena opción para unas invitadas, ¿no? Tengan invitadas, no sé, para el lonche, para una reunión y que ustedes se lo pongan en el pecho, ¿no? De repente con su nombre, ¿no? Eh, realmente sí, sí podrían ser buenas opciones para regalo, para un, una reunión, ¿no? Qué bueno que les ha gustado, ahí se las dejo gracias por compartir eh, lo que le pedía era que compartan la transmisión, se puede compartir la transmisión y así muchas más van a conocer de este este hermoso mundo del de la, del scrap y de la y de las flores, ¿no? Eh, yo me había comprometido a seguir haciendo con ustedes, así que voy a seguir buscando tiempo para, para trabajar, quiero trabajar unas que no sean con sellos, para que no se le inviten solamente a los sellos de Helford eh, solamente con troquel, ya, ya lo tengo pensado, pero la idea es este el tiempo, sacar un poco del tiempo que necesito en casa. Entonces, ahora la voy a jalar un poquito de tiempo para ustedes. Me encantó Cari, Fanilu. me encanta. Chicas, Claudia Morales hermosas gracias chicas gracias y ya saben mi, el agradecimiento para mí por mi lado sería que me ayuden a compartir eh, los vídeos tanto los vídeos como todas las cositas que nosotros compartimos así vamos conociendo más gente y llegando a más personas la otra semana empieza un nuevo mes en la academia eh, vamos a pintar todo lo que es con pintura. Vamos a usar acuarelas, plumones, colores acuarelables. Dos chicas ecuatorianas hermosas me van a acompañar el otro mes de abril. Vamos a solamente pintar. Todo el otro mes vamos a pintar. Y creo que va a ser perfecto para ahora para nuestra cuarentena. Porque definitivamente yo estoy más que segura que esto se va a... Um, a va a aumentar el tiempo así que con, eh, pueden inscribirse eh, por este mes del mes de abril vamos a tener consideración con las chicas de marzo y este va a haber un pequeño descuento para ellas también, para las nuevas si sí, no podemos descontar porque tenemos este, que tienen que pagar su matrícula, pero para las de marzo si sí van a tener un descuento que ya nosotros les vamos a decir, pero ya saben todo el próximo mes va a ser full pintura He, he conseguido unas profesoras ecuatorianas, ahí está Saidi, que es este, su hermana Moniquita y Nadia, otra profesora, que nos van a enseñar todas las técnicas para pintar, para poder pintar con todo lo que tengamos. ¿Ya? Yo también les voy a enseñar a pintar. Muy bien, el molde de colores, ¿nos puedes mostrar? Ay, la, el molde son los sellos, son los sellos de Large Sweet Peony. Ya, estos son los sellitos con los que yo trabajo. ¿Sí? Son los sellos de Helfer. Pueden ver el principio y ahí hay una... Hola, ya. Muchas gracias. Gracias. Gracias chicas. Las dejo. Un besito. Me voy a ver una película con Salvador, que me viene loquita. Y vuelvo. Vuelvo mañana. Les prometo que voy a tratar de volver mañana o pasado. Por ahí. Ya. Un besito. Bye, bye.